de mi hijo fue que anoche salió de la casa, estaba allá en la casa, cogió para allá por, la, por los alrededores de la casa del tío, y no estaba en el caso por hoy, fue que lo mató, pues me, dijo, ah, no, me llamaron allá a que Ángelo está cortado, y fue ah, que y a que el y todo a Ángelo. entonces él se desapareció de ahí, cuando fuimos estaba muerto, le dio un machetazo ahí por aparecer, fue de España, por detrás. ¿Por qué? ¿Qué ha investigado? No, no, no, no, no, esa es cosa de que él, una vez, él eh, cuando lo, lo celaba, lo celaba con la mujer que tiene, porque es un hombre malo, un hombre de, de, de malo vicio, eso es lo de ella es droga, es lo, todo lo que trabaja para, para droga, tiene la mujer que anda andando mundo porque no puede estar en la casa, le quema la ropa, le quema la cama, es todo, todos los partes. El pantalones se lo quema, los picotea y la mujer tiene que andar con de los vecinos durmiendo y tienen unos, unos cuantos días dejado porque eso es cada rato dejándose, porque ella sale huyendo, matándose. ¿Qué pide usted entonces a, a las autoridades? Yo lo que opino es que hagan justicia, que yo lo que quiero es justicia con él. Que lo apresen, que lo hago. Porque mi hijo no fue un pollo que mató. ¿Cuánto machetazo le dio él la Él le dio un machetazo ahí, así. ¿Cómo a qué hora sucedió eso? Como a las nueve y media de la noche, por ahí. A, ¿A dónde? En Ramonal Arriba. ¿El nombre de, de su hijo? Ángelo Antonio Romero Cárdenas. ¿Y cómo le dicen a la otra persona acusada de quitarle la vida? Reinaldo. Reinaldo no. Cárdenas Vélez. ¿Anda huyendo esa persona? Todavía suele, hasta el momento, ¿no es verdad? ¿Anda huyendo sí? Sí, sí, sí, anda projo. Anoche. Yo estuve dando vueltas en la casa porque somos vecinos Y yo estuve dando vueltas en la casa yo no sentí nada atrás de eso ¿Son familia ustedes? Es hermano de la mujer mía, de la esposa mía